responsables, hemos sido una oposición responsable, y aquí pues, no va a ser la excepción, aquí lo que nosotros pedimos es hacer resultados hacia los mexicanos sí efectivamente eh, el gobierno federal en este caso sentó un precedente pues, histórico, un muy mal precedente a nivel nacional, esperemos que haya eh, una rectificación al respecto, hay que recordar que eh, sin precedentes, como se dio en el Senado de la República, donde todos los grupos parlamentarios tomamos a bien darle al gobierno federal una herramienta adicional, y me refiero a la Guardia Nacional Civil, donde el espíritu de esta Guardia Nacional fue precisamente pues, creada para combatir precisamente la delincuencia, no ser agentes de migración como el día de hoy, desgraciadamente esta Guardia Nacional, esta fuerza que tiene el Estado, nos pues, está eh, utilizando de manera El gabinete fue fuerte, el llamado que hicieron la bancada del PAN. ¿sí? Bueno, la bancada del pan va, a ser, va a ser lo propio, es decir, los diputados están, tienen una dinámica y tienen, están en todo su derecho pues, de exigir resultados y de exigir pues, una renuncia a quien en este caso puede ser.